Los piquilaos vuelve y la hacen, los Piquilao, el dúo de Emboucero, manejado por Hansel 15. Los Piquilao. Hay un video que rompen dinero y llegan romo en el piso, Wiki, right. y la gente se lo ha comido. Miren eso, señores, esos son los Piquilao. Andan un 15 y cuando lo acelero <risa> esa vuelta. <risa> tiene audio, tiene audio. Uy. Me estoy, no cuarto Y esa ratrería. Ay, Dios mío. Pero Hansel 15 es un hombre de experiencia. Es como que ¿eh? tanta gente necesitando que sea un pan. Y estos tigres. Fue ese comentario que Guaso se refirió. Momentáneos por eso que voy a, a comentar el guaso. Momentáneos. Yo creo que es una falta de respeto. De Ese dinero. Yo vi a sujeto diciendo como que pues, tiene que eh, averiguar si el dinero es falso o verdadero. Pero si este es verdadero. Es que hay que investigárselo si es falso o verdadero. Si está en función señores, o si tiene un ratón jugando el topado ahí en el si cerebro. Si el manejador de esos muchachos, porque son muchachos jóvenes que nunca han visto a Linda y la están viendo ahora. Debe ponerle una regla, porque eso se ve feo Una falta de respeto, una retrería Una eh. rate, una falta de respeto, mire, rompiendo dinero. ¿Dónde no está el respeto por las personas que, la persona que trabajan para Mira, mira, mira, dinero. ellos están pegados, ellos están en el Hay momento. que buscar la ley, porque yo creo que debe una, hay una sanción para quien haga eso en el dinero. Tiene claro, que mira, haber una sanción. ¿tú crees? Tiene que haber una sanción. Mira, mira. O es sea, una falta de respeto, estás rompiendo cuatro. Son sí. muchachos, son muchachos que están en el momento, están buscándose dinero, si debieran... Se les debieran, le sube la... Se les sube el sumo. No, el manager también, Hansel15, debiera, por favor, orientar a esos muchachos. Sí. No, porque si es el mismo... Miren, miren, miren, mi, miren eso. ¿Usted cree que eso es posible? Si él es por... el mismo manejador es el que lo rompe los cuatro. O ¿Dó, sea, dónde, ya tú dónde, sabes dónde está el manejo. Si el mismo manejador de, lo, de los piquilados. El manager. Mira el lo manager. Que el, hace. el que está rompiendo el dinero. Ya ustedes pueden ver dónde está el juicio en, en la cabeza. ¿Dónde van a llegar esos muchachos? Cuando vieran a tienen un peso guardado. Y ahorita se van los piquilados porque eso es así. Sí. Mira a nosotros abatidos. ¿Dónde están los. ¿Cuál en, es? en, en, el chi. El poeta. No, el, el, chi, el chi. está en otro sitio. No, está aquí ya. ya. Oye. tú esos tigres en esos tiempos. Mira el mismo poeta no pero el poeta fue pues ya el poeta tiene una vida familiar tranquila sí pero quién si tiene no, no sabe sé si Tal tiene, tiene, cuatro, una, cuatro, tiene algo él. pero son personas que son ahorita viene otro Ahí el mismo Kiko ¿crees? y creci cuando él se le monta arriba y lo apaga y dónde quedan esos muchachos porque no, se van a, a este oye es? oye escúchame cómo se llama el morenito los piquilados? ni idea y el otro más tampoco yo te lo busco aquí a los dos y no tienen 700 seguidores en Instagram. Es decir, que Tienen más, creo yo. Tienen más, No sé cómo se llaman, pero tienen los piquilaos, el Instagram de ellos, los piquilaos, sí, ya están, ya tú sabes, rebosados de seguidores. Pero cada uno individual. Es decir, que ni en su propia, ni su propia persona están invirtiendo. Porque nadie sabe cómo se llaman ellos. No entiendes, porque doble T el los Pepe, ya tú sabes que todo el mundo sabe quién es doble T y el CRO. Sí, pero los piquilados. Los, los piquilados. hicieron mal, de... es una no, falta de no respeto al, mal, dinero, al dinero. Mal. Al dinero y más en y el y país. Y muchas personas también y bueno. fundaciones aquí que, que carecen. Usted no, de usted, quiere, usted no quiere dinero. Hay mucha gente que lo necesita. Claro, Existe una, una página que se llama John Pea, que fue la que pusimos el niño, que tiene suertecito de Gonzalo. que Ahí en esa página ustedes entran, usted tienen que seguirla. Esa página usted entra, apuesto, y usted la ve muchísima que, gente que, que, que necesita. dos o tres amigos a pie, o que le falte un celular y no lo compra compran. No, y usted está lejos, por alrededor de, de donde ellos viven. Donde ellos viven. Señora, Hay que gente le falta. que necesita. Gente que no tiene Mira, una cama, uno que duerme en, en el piso. piso. Yo Oye, te apuesto yo que le falta hoja de zinc a una tía o la hermana está embarazada en la casa. De los piquilados. De los piquilados, porque lo dijo. Bueno, señores, vamos vamos a un corte y vamos a ver un poquito de video de humor, de terror. Vamos a ver un videito que encontré en redes sociales sobre Chucky. Un Chucky de verdad. ¿Usted ha visto un Chucky de verdad? Vamos a ver ese videito que lo traigo para ustedes. Vamos allá.